Eh, gracias por tenerme a mí, yo soy el Dr. Machado, Centro de Bienestar de Puerto Rico, eh, aquí su servidor para ayudarle. Es muy importante entender el tratamiento que vamos a explicar ahora, que es el tratamiento de la HCG. Eh, es una hormona que proviene de la placenta de la mujer, de las células madre. Eh, yo fui el pionero a traerla aquí a Puerto Rico, ya llevamos más de 10 años eh, ayudando a la población puertorriqueña, en sí, las personas que sufren de diabetes, presión alta, problemas de colesterol, problemas de tiroides, muchos de ellos tienden a mejorar, en muchos de los casos han dejado hasta los medicamentos y las pastillas. Eh, ha habido ciertas eh, informaciones erróneas puestas público por profesionales en que la HCG causa cáncer, eso es totalmente equivocado, en sí eh, se han visto muchos estudios a nivel científico que la, que la HCG ayuda a matar las células cancerosas, lo que se llama apoptosis. Ese tipo de tratamiento lo han visto con personas que sufren de cáncer del seno, eh, y ejemplo, la mujer que está embarazada, eh, y que ha tenido hijos y que está amamantando, eh, tiene un riesgo menor que una, una mujer normal de tener cáncer del seno. Hay razones por eso. El HCG en sí eh, ayuda a prevenir el cáncer y hay estudios que indican eso. Eh, así que no se dejen llevar de lo que dicen las la personas o las noticias o la falsedad que está ocurriendo. En sí hemos ayudado a más de cientos miles de personas que hemos tratado en el país. Tenemos seis oficinas alrededor de la isla y toda la gente, la mayoría de ellos, 99.9%, tienen a mejorar. Nosotros garantizamos los tratamientos. El hombre tiende a bajar de 15 a 45 libras en 6 semanas sin la necesidad de ejercicio y la mujer de 10 a 35 libras en 6 semanas y tiene a bajar más rápido en talla. Es muy importante saber que nosotros también tenemos un tratamiento en combinación con el de rebajar, que es el tratamiento de Juvegenex, -E que es para rejuvenecer las personas. Ya después que tú bajas el peso, puedes ver la fotografía antes y después, o puedes ver las preguntas de HSG, eh, vas a ver que las personas tienen a, a tener eh, antes y después, en los testimonios, como han emitido, y es muy importante saber eso, porque son testimonios reales. Eh, le doy las gracias por tenerme aquí en su televisión, en su pantalla de teléfono, en la radio, en todo lo que estamos disponibles hoy en día, eh, los dispositivos electrónicos, pero es muy importante saber que tiene un tratamiento que no requiere ejercicio y que le va a ir sumamente, sumamente bien. Yo soy el Dr. Machado, Centro de Bienestar de Puerto Rico, muchas gracias por tenerme esto hoy día.